Hola chicos, vamos a ver dos figuras, dos tipos de figuras, que son el prisma y la pirámide. Vamos a ver algunas de sus características para después poder hacer ejercicios de prismas y de pirámides en sistema diédrico. Vamos a empezar por el prisma. Y antes de definir el prisma, en primer lugar vamos a hablar de una superficie prismática. Una superficie prismática... Eh, la podemos construir pues, con un folio, eh, haciendo pliegues paralelos a los bordes del folio, obtendríamos una superficie prismática. Esto, en geometría, para definirlo, eh, utilizamos el concepto de generatriz y de, y de directriz, y podemos definir una superficie prismática mm, como la superficie engendrada por una recta, que sería esta que está aquí, esta recta G sería la generatriz, que se va desplazando paralelamente a sí misma siguiendo esta línea poligonal que tenemos aquí en color rojo que se llama directriz. La generatriz se va desplazando siguiendo la línea poligonal y van generando una superficie. Ya entendemos, por tanto, que la superficie prismática es infinita hacia arriba y hacia abajo, ya que la recta de la generatriz es una recta, por tanto, es infinita. Pero nosotros trabajamos con cuerpos finitos en, en este caso en lugar de una superficie prismática lo que tenemos es un prisma cuando cortamos una superficie prismática que serían las caras laterales de este prisma mediante dos planos paralelos esos dos planos paralelos entre sí determinan otras dos caras más que se llaman bases del prisma la de arriba y la de abajo son las bases y lo que definen es un sólido todo el todo el conjunto de puntos que se encuentra dentro de la superficie prismática y de las dos bases es un sólido que se llama prisma. Ya sabemos que las, estas, estos segmentos rectos, estos bordes se llaman aristas y las, los polígonos encerrados entre aristas se llaman caras del prisma. Vamos a ver distintos tipos de prisma. En primer lugar tenemos el llamado prisma recto. El prisma recto mmm, se caracteriza porque las aristas laterales son perpendiculares a los planos de las bases. Aquí tenemos eh, un ejemplo de prisma recto. Las bases pueden tener cualquier forma. Por contra el prisma oblicuo es todo aquel que no es recto, en el cual las aristas verticales no forman ángulos de 90 grados con, los, con las bases, no son mm, ortogonales a los planos que, que definen las bases. Luego tenemos el llamado prisma regular, que es un prisma que es recto y además sus bases son polígonos regulares. Por ejemplo, en este caso, eh, las bases de este prisma regular son dos pentágonos regulares. Pero además de ser las bases polígonos regulares, como he dicho antes, también tiene que ser un prisma recto. Y por último, tendríamos el llamado prisma irregular, que sería mm, todo el que no sea regular, que es un prisma cuyas bases son polígonos irregulares, polígonos cualesquiera. Puede ser tanto recto como oblicuo el prisma irregular. Vamos a pasar ahora a la pirámide. La figura de la pirámide. Eh, empezamos, como hemos empezado antes por la superficie prismática, ahora empezamos por la superficie piramidal la superficie piramidal, podríamos hacer una superficie piramidal cogiendo una hoja de papel y haciendo muchos pliegues que fuesen todos hacia la misma esquina del papel, con eso conseguiríamos una superficie piramidal. Eh, geométricamente, de una manera más, más precisa, se define mediante, igual que antes, una generatriz y una directriz, y además un punto fijo V que se llama vértice. En este caso, la superficie piramidal es la engendrada por la recta generatriz moviéndose según la línea poligonal de la directriz, siguiendo puntos de la directriz, pero manteniendo un punto fijo que se llama vértice. Es este punto V. La superficie piramidal continúa hacia abajo, hasta el infinito, y también se engendraría hacia arriba. Aquí no está dibujada, pero continuaría a partir de V en, de forma simétrica hacia arriba. Si cortamos la superficie piramidal con un plano y nos quedamos con el sólido que, define, que se define entre el vértice y, y el plano mm, inferior que no pasa por el vértice, obtenemos un sólido que se llama pirámide. Por lo tanto, la pirámide es aquel sólido obtenido con un plano que corta a una superficie piramidal por cualquier punto que no sea el vértice de, de la propia superficie piramidal. Vamos a ver tipos de pirámides. Eh, se parece bastante a lo que hemos visto de los prismas eh, tenemos la pirámide recta y la pirámide oblicua la pirámide recta es aquella cuya altura y mejor dicho la altura sí bueno en este caso el segmento con el vértice con el centro de la base es perpendicular al plano de la base el plan, el, en este caso el polígono de la base Puede ser cualquier polígono, pero lo que, lo, lo que define a la pirámide recta es que el vértice se encuentre en, esa, en ese segmento perpendicular a la base, que pase por el centro de la base. La pirámide oblicua, pues ya veis aquí que es como, como inclinada, diríamos. Su, el, la línea que une el vértice con el centro de la base sería una línea no, perpend no es ortogonal a, a la base. En cambio, la altura, antes estaba hablando de la altura de la pirámide, la altura de la pirámide oblicua es la distancia del vértice al plano de la base. Recuerdo que las distancias siempre se miden en perpendicular, así que la altura de la pirámide oblicua ni siquiera tiene que ser un segmento que, que esté dentro de la propia pirámide. Si el vértice está muy esta pirámide está muy inclinada, la altura puede caer, estar incluso por fuera de la pirámide. Siempre se traza una, un segmento perpendicular del vértice al plano de la base. Tenemos, eh, por otro lado, la pirámide regular y la pirámide irregular. La pirámide regular, su base es un polígono regular, de cualquier número de lados, y además tiene que ser una pirámide recta, es decir, que el vértice esté situado en la perpendicular que parte del centro de la, de la base. La pirámide irregular, su base es cualquier polígono. Y, por último, tenemos el llamado tronco de pirámide, que es una pirámide eh, a la que se, se ha hecho una sección con un plano paralelo a la base y nos quedamos con la parte que queda entre la base y este plano. Eliminando el trozo que sobraría hasta el vértice obtenemos esta figura que se llama tronco de pirámide. Con esto tenemos todo lo que necesitamos de prismas y de pirámides.